En este vídeo se va a analizar un sencillo circuito secuencial. Dado el siguiente circuito formado por tres flip-flops, uno de tipo T y dos de tipo D, todos activos por flanco de subida de reloj, obtenga la secuencia de todos los estados posibles, Q2, Q1 y Q0. ¿Cuántos ciclos cerrados se forman? Pasos recomendados para analizar un circuito secuencial. Lo primero es leer bien el enunciado. ¿Cuáles son las entradas y las salidas del circuito secuencial y de sus componentes? ¿Están numerados los vistables o os tengo que numerar yo? ¿Tengo que considerar todas las combinaciones posibles de entradas y de estados o solo un subconjunto? Lo segundo es analizar las puertas lógicas presentes en el circuito. ¿Puedo simplificar la lógica combinacional? Lo tercero sería generar la tabla de transiciones y de estados en función del estado y las entradas de los biestables en los instantes anteriores al flanco activo. En casos complejos nos puede ser de ayuda escribir las ecuaciones correspondientes a las entradas de citación de los biestables, añadir columnas a la tabla con las entradas de los biestables, analizar el circuito en función de, la, de algunas señales de control del circuito a nuestra discreción. Por último, habría que dibujar el diagrama de estados y el cronograma si el enunciado así lo pide. En los circuitos síncronos, el estado posterior depende del estado anterior previo al flanco activo. Por tanto, es fundamental distinguir el estado anterior el estado posterior al flanco activo, pero ¿cómo se distingue el, al estado anterior y posterior al flanco en tablas de ecuaciones? La notación es muy diversa, depende de la bibliografía que se consulte. El estado anterior o previo se puede denotar como q en el tiempo t, o q en el instante número n, o q inicial, o simplemente q a secas que es la notación más extendida. El estado siguiente o posterior se puede denotar como Q en el tiempo T más 1 o Q en el instante número N más 1 o Q nueva o Q con un superíndice que puede ser un más o un asterisco. Ahora vamos a ver el flujo de datos, señales, entre los distintos biestables que están interconectados. Empezamos de izquierda a derecha en sentido de lectura. Empezamos con eh, la salida del biestable de la izquierda que está conectado al eh, a la entrada de datos del biestable número 1. Por tanto, el dato que le entra por esa, ese terminal es el que cargará el biestable 1 en su estado. ¿Mm? Y eso lo podemos describir que Q... Sub uno, el estado Q1 en el instante siguiente o posterior al flanco será el estado del biestable 2 en el instante anterior al flanco de activación que en este caso es flanco de subida porque aquí no tenemos ningún ningún punto en la señal del reloj bien ya estamos, hemos terminado con el diestable central y ahora vamos con el de la derecha. El biestable de la derecha carga el dato que viene del biestable 1, por tanto, eh, cargaría en, en su estado que es el Q0 el valor del anterior previo al ciclo ascendente del reloj del biestable número 1. Esto lo podemos decir de esta manera. El estado Q0 sub en el instante posterior al pulso ascendente del reloj es igual al estado del biestable 1 en el instante anterior al pulso del reloj. Y ahora vamos a ver hasta dónde está conectado eh, la salida del biestable 0. Va conectado hasta justo la entrada del biestable T2 y por tanto lo que hará este biestable es alternar el contenido del biestable 2 cuando la señal Q0 se activa esté alta y mantendrá el valor de Q2 cuando eh, Q0 sea eh, bajo o valor 0. Y esto lo podemos ver en esta ecuación de aquí. A continuación vamos a escribir la primera fila de la tabla de transición de estados. A la izquierda vamos a poner los estados iniciales antes del flanco activo del reloj. Y a la derecha vamos a poner los estados siguientes al flanco activo del reloj por seguir un orden empezaremos con el estado binario 0, Empezamos con el biestable 2 de la izquierda. Donde tenemos inicialmente un valor 0. Que pasa a la entrada de datos del biestable 1 o del centro. Como el biestable 1 es de tipo D. Cuando llega el flanco del reloj al bistable, el bistable almacenará ese 0 presente en la entrada de 1 en su estado Q1. Ahora me voy a fijar en el bistable 1 o del centro, cuyo valor inicial antes del flanco ascendente del reloj es Cero. ese cero va a pasar al bistable cero o de la derecha que como es de tipo D va a cargarlo cuando llegue al flan el flanco ascendente del reloj y ese cero ese cero luego almacenaremos o lo almacenará en su variable estado Q0. Bueno, ahora me voy a fijar en el bistable, en el bistable 2 que está conectado, su entrada está conectada con el biestable 0 de la derecha. En el biestable 0 tenemos un valor inicial 0. Ese 0, ese 0 eh, va a pasar a la entrada del biestable 2 o de la izquierda y la entrada T2, por tanto va a valer, va a valer 0. Como ese bistable es de tipo T y su entrada T es 0, mantendrá su estado inicial después del flanco. Como inicialmente, antes del flanco, ese bistable tenía un valor 0, después del flanco del reloj, seguirá manteniendo este valor 0. Y por tanto, eh, su estado posterior o siguiente al flanco de reloj es también cero. Y eso lo podemos ver aplicando esta ecuación de transición. El valor inicial, Q0 es cero. Y su estado inicial, estado inicial del bistable 2, antes del flanco, es cero. cero o re exclusivo con 0 nos da un 0 por tanto Q2 en el instante posterior al flanco es 0 ¿Mm? es decir, si inicialmente tenemos el estado 0, 0 y 0 después del flanco del reloj tendremos ese mismo estado 0, 0 y 0 y esto lo podemos indicar poniendo dentro de un óvalo de un círculo el estado inicial que es 000 con una flecha hacia el estado final que es el mismo y por tanto nos quedaría ese, ese ciclo de un solo estado si el, si este sistema entra en el estado 000 se queda ahí eh, continuamente y no evoluciona a ningún otro estado. Ahora vamos a ver el segundo, la segunda fila de la matriz de, transmisión, de, de transición de estados. Como ya hemos empezado por el 0,0 y vemos que evoluciona sobre sí mismo. Ahora por seguir un orden empezaremos con el estado 0,0. 0, 1. Vemos que el bistable de la derecha, hay, perdón, de la izquierda, el bistable 2 de la izquierda tiene un valor inicial 0. ¿Qué pasa a la entrada de datos del bistable 1? Como el bistable 1 es de tipo D, cuando llega al flanco del reloj, el bistable almacena ese 0 que tiene de la entrada, lo almacena en su estado Q1, y ya tenemos aquí el uno de los estados posteriores al franco del reloj. Ahora me voy a fijar en el estable 1 o del centro, cuyo valor inicial hemos dicho que iba a ser 0, Ese 0 va a pasar a la entrada de 0 del bistable 0 o de la derecha. Por tanto, como es un bistable tipo D, después del flanco del reloj, el estado Q0 será el mismo que tiene el bistable 1 antes del flanco del reloj. Es decir, si aquí tenemos un 0, aquí este otro bistable va a cargar. S0. Y ahora me voy a fijar en el bistable 0 o de la derecha, cuyo valor inicial hemos dicho que iba a ser 1. S1 va a pasar a la entrada T2 de del bistable 2 o de la izquierda. Si aplicamos el comportamiento del bistable tipo T si tiene una entrada 1 o activa en, el, eh, en su entrada T lo que tiene que hacer ese bistable es vascular permutar o alternar si inicialmente tenía un valor 0 pues lo cambiará a 1 ese mismo un resultado lo podríamos haber obtenido haciendo el producto, bueno, la suma exclusiva de 1 más exclusivo con 0. 1 exor 0 es 1, este 1 que tenemos aquí. Entonces, podemos ver que el estado inicial, hemos dicho que era el 0, 0, 1, y después del franco del reloj, tenemos el 1, 0, 0. ¿Mm? Y lo podemos escribir de esta manera para ir poniendo poco a poco los distintos estados que nos vayan saliendo. ¿Mm? Ahora, a continuación, podríamos seguir en la segunda línea escribiendo, lo, el, poniendo aquí como estado inicial, el número decimal 2 en binario, 0, 1, 0... Pero bueno, como nos han pedido los ciclos de estados que, que tiene esta máquina, pues lo más apropiado en este caso es pasar el 1, 0, 1 a la siguiente fila. Entonces, el siguiente estado del cual partiremos para analizar qué pasa después del flanco del reloj. Va a ser el 1, 0, 0. Ahora vamos a empezar con la tercera fila de la tabla de transición de estados. Y la situación inicial que vamos a considerar es justo tal como estaba el circuito después del de último flanco activo del reloj, donde teníamos un estado 1, 0, 0. Pues aquí empezaremos en el, en el estado 2, con un 1, que viene de aquí. Vamos a poner aquí un 1. Es decir, que este biestable tiene ahora un estado inicial antes del flanco de reloj 1. Este 1 es la salida Q2, que es la entrada del biestable 1 o del medio. Y como es un biestable tipo D... Este bistable carga cuando llega al franco del reloj el estado que tiene en la entrada, que coincide con Q2. Por tanto, si aquí tenemos un 1, eh, después del franco del reloj, en el, eh, el vistable 1, vamos a tener un 1. Este 1 nos viene aquí. Ahora vamos a coger del estado de la fila anterior. Este 0 que se nos había quedado después del flanco de reloj y lo vamos a poner aquí como estado inicial del biestable 1. El biestable 1 tiene un valor 0 antes del flanco de reloj. Y ese valor llega a la entrada D del biestable 0 o de la derecha y como es un biestable D, lo que va a hacer es cargar ese, ese valor, ese cero que tiene en su memoria, cuando llegue el flanco del reloj. Bien, entonces hacemos eso, cargamos y el estado cero después, el bistable cero después del flanco del reloj es un cero. Y ahora vamos a ver mmm, cuál es el estado inicial del bistable cero. Cogemos este cero de aquí, y lo copiamos aquí. El bistable 0 tiene un valor 0, valga la redundancia. Y este valor 0 va a ser a su vez la entrada la entrada T2 del bistable 2 o de izquierdo Por tanto, eh, aquí le llega... A la entrada de T2 un valor 0, que significa mantener el estado que tienes en el bistable 2. Como teníamos un estado 1, mantenemos ese 1. Y, por tanto, eh, nos viene aquí el 1 en el lugar correspondiente al estado del bistable 2 después del es decir que tenemos un estado final que es el 1 1 0 que dibujamos aquí en, en el grafo de diagrama de estados y ese va a ser el siguiente punto o el siguiente eh, estado para la fila número 4 Ahora vamos a empezar con la cuarta fila de la tabla de transición de estados. Lo que vamos a hacer es copiar los estados, resultado del último flanco y van a ser nuestros estados iniciales. ¿Mm? Empezando con el bistable 2, este 1, lo copiamos aquí y en el propio bistable para que no sea más fácil este Biestable 2 tiene una salida que es 1 que es la entrada la entrada del Biestable 1 como este de tipo de pues este 1 que viene por aquí es el valor que va a cargar el Biestable 1 en el siguiente periodo y lo colocamos aquí ¿Mm? ahora a continuación copiamos el valor resultado de la fila anterior en la posición inicial del estable 1 y lo subimos también arriba para ayudarnos a saber dónde está esto cuando lo hacemos con en papel pues el, el lapicero y la goma es fundamental bien entonces el bestable 1 central tiene un valor activo y por tanto su salida que es la entrada del bistable cero, va a ser la misma y este 1 viene aquí y ahora ya nos falta únicamente establecer el bistable 0 que en nuestro estado inicial ahora se era el resultado de la fila anterior después del franco del reloj este bistable estaba a cero y es lo que copiamos aquí en, en la posición inicial del bistable cero y lo subimos también al propio bistable para tenerlo ahí más a mano este bistable cero tiene un valor cero que a su vez es la entrada T2 del bistable 2. Entonces, en un bistable tipo T, si la entrada T vale 0, es decir, que tiene que mantener el valor almacenado del periodo anterior. O dicho de otra manera, 0 exor, el valor Q2, va a ser Q2 del valor anterior en el nuevo. bueno pues ahora ya hemos conseguido el nuevo estado que es 1, 1, 1 lo copiamos y lo ponemos como nuestro siguiente estado y ahora vamos a continuar con la siguiente fila bueno ya estamos por la quinta línea lo primero que haremos es copiar el último estado que va a ser ahora el estado inicial de la nueva fila empezamos por el bistable 2 que tiene un valor 1 también lo subimos al propio bistable para tenerlo más a mano, vemos que la salida Q2 es la entrada del bistable D1 que eh, lo que hace es coger este 1 y almacenarlo cuando llega la señal de reloj y por lo tanto aquí lo hemos copiado ahora nos fijamos en el bistable número 1 que al inicio tiene un valor 1 este bistable 1 eh, está conectado con la entrada D2 de del bistable 0 por tanto lo que hace es almacenar este 1 en el bistable 0 ahora vamos con el bistable número 0 que eh, inicialmente tiene un valor 1 este 1 mm, está conectado con la salida T2 del bistable 2 y en este vistable de tipo T tenemos una entrada 1 en T y un valor inicial 1. Al acceder aquí la XOR, nos saldrá que el estado siguiente es el 0. Pues, dicho de otro modo, tenemos un 1 y la entrada de alternar está activa, pues ese 1, ese, ese 1 se alternará y nos quedará aquí este 0. Ya vamos por la sexta línea. El siguiente estado será el 011, que escribiremos aquí. De ahora vamos a ir un poquito más rápidos. Bueno, ya vamos con la sexta línea. Eh, cogemos el estado, el último estado. Que va a ser nuestro estado inicial en la fila número 6 de la tabla de transición de estados. Empezando con el biestable 2, que es el de la izquierda. Vemos que ese valor, que es el 0, pasa al biestable 1, que es tipo D. Por tanto, ese 0 acaba en el estado después de, mmm, del franco de reloj, en el biestable Bien, ahora cogemos el biestable 1, su valor inicial es 1 y ese 1 pasa al biestable 0, como es un biestable tipo D, ese 1 carga, se carga en el estado del biestable. Y ahora cogemos el biestable 0 que tiene un valor 1 ese biestable 1 eh, pasa a ser la entrada t2 del biestable 2 como esa entrada está a 1 y el bistable está en 0 el hacer aquí la ecuación característica nos sale que el próximo valor es 1 o dicho de otra manera la entrada de alternar está activa y el valor inicial es 0, por lo cual el biestable alterna de su valor inicial 0 al estado al valor final 1. Por tanto, el, el nuevo estado es el 101 que apuntamos aquí como siguiente estado de nuestro diagrama de estados bueno ya vamos por la séptima fila el último estado calculado me sirve como nuevo estado calculado en la nueva fila empezamos por el biestable 2 su salida está conectada a la entrada del biestable 1, que es de tipo de datos, por lo tanto aquí almacenará ese dato. El estado 1 del biestable 2 pasa al biestable 1, que cuando sube el reloj lo almacena. Ahora vamos con el biestable 1, que inicialmente tiene un valor 0, este 0 pasa a la entrada de datos del bistable 0 eh, como es bistable 0 pues almacena ese 0 cuando le llega el flanco de reloj y ahora vamos con el bistable 0 que inicialmente tiene un valor 1 este valor 1 eh, va a ser la salida que está conectado con la entrada de alternar o permutar del estable 2 por lo tanto la entrada de permutar está activa el estable 2 tiene valor 1 y permuta de 1 a 0 y ya tenemos el, el penúltimo estado que será el que utilizaremos para la el, el estado que nos falta, porque al final tenemos 8 estados. Bien, entonces aquí copiaremos 0, 1, 0. Ya hemos copiado el último estado calculado como nuevo estado inicial. Si nos fijamos en el Bistable 2, que es la entrada de datos del Bistable 1 nos aparece que el 0 ¿sí? eh, del bistable 2 pasa al bistable 1 y lo apuntamos en el estado siguiente ahora nos fijamos en el bistable 1 que tiene un valor 1 que a su vez es la entrada de datos del bistable 0 y que por tanto en el bistable 0 eh, nos aparece un 1 y ahora vamos con el biestable 0 que tiene un valor inicial 0 ese valor inicial pasa a la entrada t2 del biestable 2 ¿Mm? quiere decir que el bistable no tiene que permutar sino mantener el valor inicial que tenía que era el 0 por lo tanto nos sale aquí el nuevo eh, estado siguiente como 0 0, 0, 1 ¿sí? que nos fijamos que es el de la segunda fila, por tanto tenemos un eh, se nos cierra el ciclo y tenemos esos dos eh, ciclos: uno formado por un solo estado, al 000, y otro formado por el resto de los siete estados con el orden que está aquí. ¿sí? Bueno, la tabla de estados no es estrictamente necesaria si sí se va con mucho cuidado pero bueno, en este vídeo se ve mejor con la tabla de estados como es el proceso para construir el estado siguiente a partir del inicial y como una vez que se calcula un, un estado después de un flanco ese va a ser el nuevo estado para calcular el siguiente y así sucesivamente hasta que recorramos todos los estados que tiene el sistema o bien respondamos a lo que nos indica el enunciado. Muchas gracias por su atención y espero que este vídeo les haya ayudado a bueno, coger un poco la mecánica del análisis de circuitos secuenciales. Adiós.